El arte y la cultura han jugado un papel preponderante en el desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís. Y es por eso que en el 243 aniversario de la fundación del municipio del Calla, el Grupo Telenor ha preparado un conversatorio especial con profesionales en el área del arte y la cultura. En el día de hoy conversaremos con Jeje Concepción, Leonardo Herrera y Saúl Toribio. Muchísimas gracias bueno, por permitirnos estar aquí celebrando esta gran fiesta, esta fiesta de la ciudad que nos vio nacer y crecer. 243 años de historia, de evolución y de desarrollo. Y gracias a todos ustedes que están bueno, en sintonía, siguiendo y que son parte de este proceso eh, de historia de esta ciudad. Y gracias a Telenor, ¿verdad? que es la anfitriona de esta gran fiesta y que nos hace partícipe ¿verdad? para nosotros celebrar. Eh, esto que somos y esto que hacemos y agradecer bueno este momento y este espacio con dos hermanos dos hacedores dos compañeros y bueno que más presentar a Yeye Concepción y a Saúl Toribio eh, dos compañeros de, de esta vida del arte y esta vida de la cultura Yeye bien un placer aquí estar en un diálogo <risa> no en es que programa que tenían llevo hace un tiempo la ley de tres es la ley que mueve todo sistema y todo todo en el universo o sea una fuerza activa una negativa y una neutra y aquí vemos tres y que lo que va a pasar es cosa buena así es Daco gracias a ti a Telenor gracias a mi compadre, Dano, mi compadre. Y a mi hermano y de Concepción que este esta oportunidad me trae remembranzas eh, muy importantes en mi vida que me formaron y me marcaron porque aparte de la amistad que me une a ti que el compadre algo de verdad este, uno de mis momentos estelares era todas las tardes, a las 6 de la tarde, cuando yo iba a la calle San Francisco, a la casa de Gigi, a conversar con el doctor André Concepción. El papá, para mí, una biblioteca andante. Y esos 10 minutos que yo duraba diario con el doctor, me formaron como si yo me hubiera leído la Biblioteca Nacional Entera. Y además, a inicio de este siglo, nosotros en esta misma eh, sala, producíamos un programa interesantísimo, que un servidor, Manuel Contacto Cultural, que marcó definitivamente eh, la comunicación cultural en toda esta zona. Así que, un placer inmenso. El placer es mío, señores, este es un privilegio de estar, eh, bueno, con todos ustedes que están ahí y con mis hermanos, maestros, hermanos y maestros, es un, es un privilegio, porque con Saúl, bueno, yo he conocido bastante cosas que desde niño he podido ir viendo a través de lo que ha ido desarrollando, en, en, en, a través de ballet folclórico y muchas otras cosas más que hemos hecho juntos. Y Yeye, ni se diga, eh, compañero, hermano y maestro, y a los que yo agradezco bastante, Saúl, así como tú agradeces, conocer a Yeye, al doctor, esta planta, yo también, a ustedes, y a ustedes que están ahí, a esta ciudad, y a las calles de este pueblo, a las esquinas, a los barrios, al mercado, <ríe> a todos esos espacios de los que nosotros somos parte, en lo que nosotros hemos vivido y todavía vivimos y lo, en lo que pensamos. Bien, eh, bueno, hablar de lo que somos, de, de, de las cosas más importantes que somos, que es eh, el arte y la cultura. Eh, hablar de la de, de la de la ciudad de San Francisco de Macorís del desarrollo que ha tenido, pero sobre todo, ¿verdad?, en, en, en lo que tiene que ver con el alma, que se, se traduce en, en eso que hacemos y en eso que pensamos, y la cultura, esa alma del pueblo y el arte, pues eh, es la manera verdad de, de expresar y de lo que debemos de hablar. Entonces, para nosotros, antes de entrar a hablar de, de, de toda esta historia, de todo este desarrollo, es importante nosotros, que es una palabra que se menciona mucho, cultura y arte, y a veces nos referimos de una manera, o muchos se refieren de una manera, y quizás no están haciendo el mejor uso de esos eh, términos. Entonces, Yeye Concepción, tú... Eh, háblanos de esos conceptos pero antes me quería referir al término de la maestría que todos somos aprendices y todos somos maestros o sea, yo también he aprendido muchísimo como el maestro Gato <risa> y el maestro Saúl mira, esa pregunta es pertinente el, el tener claro, con claridad lo que es el arte y lo que es la cultura porque hay una confusión que llega hasta las estructuras ministeriales de confundir la cultura con las bellas artes y se dirigen políticas a la política cultural a cultivar las bellas artes, o sea, la música, la poesía, la literatura, el teatro, y se le olvida que realmente la cultura es un conjunto, una totalidad de un pueblo. Y realmente, desde su propia etimología de la palabra, o sea, arte viene de equivalente eh, de arts en latín a tecnet o técnica eh, de los griegos, o sea, hay una técnica para ejecutar una acción bien. O sea, la, por eso hay el arte de cocinar, el arte de reparar, el arte de tallar. Es en una técnica, el dominio de una técnica. Ahora, en Occidente, cuando se va a hablar de las bellas artes, el arte es el ejercicio, y Kant lo define muy bien, es el, la, la técnica para construir lo bello y lo estético. Ahora, el arte en su última finalidad, que es la más apropiada, es la expresión y la construcción de un sentido. Es un sentido que se construye. Cuando usted hace música usted está dándole un sentido a esos sonidos y está expresando un sentido, un querer, un deseo. Igual cuando usted escribe un poema. Es un sentido con las palabras que usted compone. Una composición musical es igual lo mismo y la pintura por igual. Ahora, ¿qué es la cultura? Tú hablabas de la, del alma de los pueblos y es por ahí, o el espíritu de los pueblos. Para hablar en los términos todavía teológicos y religiosos, la cultura que se ha abarcado muchísimos temas que se ha definido muchísimo, muchísimas definiciones es el conjunto del sistema, el sistema de creencias, de saberes, de tradiciones, de técnica, de la política, de la religión que construye una nación. Pero hay un sentido muy último, entonces ahí es el punto que confluye el arte y la cultura. La cultura no es más que la construcción de un sentido compartido, o sea, eso que expresan las artes individuales, un pequeño sentido, que la música, la pintura, otro pequeño sentido, van construyendo un sentido común, un sentido compartido. que es eso? La memoria, la identidad, la tradición, que ese sentido compartido cuando se rompe, que es lo que estamos hablando ahora mismo en tiempos inciertos, incertidumbre, para no decir otra cosa que la sociedad, la, el país o el pueblo pierde su muerte. Pierde su sentido y se hunde en un vacío y en de un desaliento donde cualquier cosa puede ser. Pero es eso: construcción de sentido individual del arte y construcción de un sentido común, un sentido compartido entre todos, llámese memoria o identidad, es la cultura. Yo creo que lo más apropiado y lo más funcional para poder entender después, al final, por qué las políticas culturales nuestras hasta ahora del Estado Dominicano y las públicas y las privadas no han dado en el blanco, porque han confundido arte con cultura. Bellas artes con cultura Y lo que llevan son eventos, festi fe festivales, sea lindo libro que no más que llevar funditas culturales a los pueblos. Bien, eh, bueno, continuando, Yeye, eh, que ye, eh, más adelante, como tú lo dices, vamos a seguir ampliando y, y entendiendo cosas que tienen que ver eh, con el arte, bueno, y, y cómo utilizamos, y, y a veces cómo exigimos eh, eh, manifestaciones artísticas, o que se invierta, o cómo entendemos aquello que nos dicen que hacen para el desarrollo de la cultura y el arte. Eh, pero bueno, siguiendo continuando hablando con, con lo que tiene que ver con el alma de los pueblos y, y de nuestro pueblo, que, que está de fiesta, eh, y que tiene que ver con eso que, que, que Yeyé ye no define, pero claro, ya con, en un área mucho más especial y más, y más específico, que es el tema de las tradiciones eh, Quisiéramos, Saúl, que tú nos bueno, no, no, no definas, nos hable. ¿Qué son las tradiciones? Las tradiciones no son más que los usos, las costumbres de los pueblos en todo el sentido de la palabra, ya sea material, espiritual, o social. Y justamente eh, creo que podemos resumirla en una sola palabra, folclore. Cuando hablamos de folclore no es más que las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos y que se van transmitiendo de generación en generación. Esa palabra folclor por, por su etimología lo dice la sabiduría de los pueblos. Clor, clor. Entonces, eh, justamente eh, hay que destacar que para que algo sea folclórico debe cumplir con tres condiciones fundamentales, es decir, eh, tiene que ser anónimo. Si decimos Yeye eh, inventó el jalajala, -jala. bueno, no es folclórico porque ya tiene alguien que lo inventó, no es anónimo. Segundo, tiene que ser colectivo. Es decir, si decimos, bueno, eh, el Jalajala jala, eh, lo practica eh, Daco y Yeye, ye. no es colectivo, son los entes que lo practican, entonces no es folclórico. Y lo tercero, que sea antiquísimo, dicen los expertos que tengan más de 100 años. Si nosotros decimos, bueno, el Jalajala jala lo inventó Yeye ye en, en el 2000, entonces no cumple con una de esas condiciones, son. Condiciones técnicas científicas que se le ponen a las tradiciones para que podamos entender. Hay tres tipos de acciones folclóricas, de tradiciones, que son la material, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vemos un vestido, cómo se usa en un lugar, o, o un instrumento de labranza, vamos a decir, un, una sala para la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es material, eso forma parte de esas tradiciones. Está. El espiritual, que no es tocable, no es algo que se palpa. Eh, por ejemplo, una tradición de, de, de colectividad, eh, religiosidad, de religiosidad. El baquini por ejemplo, que el baquini no es más que un entierro y una alegoría espiritual que se le hace a los que se le asimilla, ¿verdad? A los niños, cuando todavía no habían cumplido ni siquiera un año y morían. Entonces, se hacía una procesión de cánticos. Bajaron los patores, bajaron a la una. Hasta llegar al cementerio con mucha banderita de color, de esa de papel crepe y de chichillo Entonces, eso es espiritual. Y el social, que es justamente los bailes, lo podemos llamar, que es de, de la tradición social o folclor social, porque hay una colectividad que lo practica. Las, eh, la, la poesía negroide de los lugares, por ejemplo, la literatura oral, ese tipo de cosas. Entonces, es fundamental que para que una tradición sea perdurable en el tiempo, cumpla con esos requisitos. Eso a nivel más o menos de concepto. Bien, ¿y cómo, Yeye, -ye, cómo tejemos ¿verdad? Eh, eh, estos tres conceptos que hemos, eh, que hemos ¿verdad? desarrollado hasta ahora para que puedan podamos ¿verdad? nosotros entender? Porque hemos hablado de, de arte, de cultura de tradición, y, y si yo un, si fuera un espectador de lo de ahora, que no soy tan de ahora, <risa> pero quisiera entender cómo yo veo esto, cómo, cómo se manifiesta esto en mi vida diaria, en, en, en, en, en mi barrio, en mi ciudad, en lo que veo, cómo, cómo yo puedo ver, cómo puedo entender el arte, si hay arte en mi pueblo, si hay cultura, si hay folklore cómo podría eso entenderse. Ahí es muy bueno que marquemos esa diferencia. O sea, podrá no haber políticas culturales en un pueblo, en una religión, pero siempre los hacedores de la cultura están haciendo cultura. Porque no podemos medir, por ejemplo, que, por ejemplo, que la ciudad de San Francisco y región este ahora esté huérfana y desvalida, y desarmada y desalmada del acuerdo de las políticas del Ministerio Cultural de esta actual administración. Pero eso no quiere decir que se siga haciendo el arte y la cultura, los trabajadores, los músicos siguen tocando, Cocón Quemado sigue tocando, el ballet folclórico del Cune sigue tocando, el teatro del Cune, el teatro del Cune se sigue presentando, los escritores escriben, siguen escribiendo sus cuentos y sus poemas. Y es importante saber distinguirlo: que eh, si el arte, si, la, si la, las políticas culturales fracasan, los artistas nunca han fracasado. Y vuelvo a insistir en lo mismo: de la autogestión necesaria. De, de que el artista, y yo, yo voy a decir algo ya tomado por todos los cuernos, lo que dijo Gabriel García es un ministerio de cultura como Colombia, que, que tiene muchísimos recursos, que dijo que los ministerios de cultura no servían para nada, porque servían para hacer políticas de la cultura, no hacer cultura, porque los artistas siempre han existido y desde la edad media existían gremios el gremio de los músicos y hay que empoderar a que los músicos se asocien y toman sus decisiones y hay que empoderar a los escritores y hay que empoderar a los pintores que se empoderen en sí mismos y hagan un gobierno de creación cultural. Y en ese sentido, justamente fortaleciendo eh, no. un poquito más eh, la muy lúcida expresión del compadre ahorita cuando <risa> marcaba la diferencia entre política cultural y la cultura. No solamente, no solamente los artistas <risa> forja la cultura de los pueblos aquí el día a día de los seres humanos que viven en este pueblo viven, cosechan y disfrutan la cultura sí. es importante enmarcar esto que yo voy a decir, en el concepto de crecimiento y desarrollo por ejemplo yendo no a lo económico pero transportándolo a la cultura, cuando se habla por ejemplo, bueno, este pueblo eh, si, tiene, si tiene crecimiento, caramba, o oh, por el contrario, ¿qué desarrollo tiene este pueblo? No. Podrá tener crecimiento a nivel económico en un momento determinado, porque el crecimiento puede ser parte del desarrollo, pero no necesariamente ser lo mismo. Entonces, así también miramos la cultura. El arte, las manifestaciones artísticas que consume el pueblo día a día, es lo mínimo, la mínima expresión, ¿eh? de lo Exacto. que se hace esas, esas acciones que tuve en una presentación artística ¿eh? es la mínima acción de una cultura pero tú te metes por ejemplo al mercado municipal de aquí y ves unos artesanos haciendo una baqueta y, y metiéndole el, el colín el machete el ahí ellos están haciendo claro. cultura tú ves a la señora que sale todos los días, bueno en este caso ya un señor que sigue, y es por sectores por ejemplo por el barrio de mi mamá cuando la gente sabe que son las 11 cuando va un señor con una batea, longaniza llevo. No, no, Porque eso ya es puntual. Eso es un ícono, pasa además. A mi casa. Eso es cultura. Claro. Entonces no podemos confundir la acción lúdica con la acción cultural propia del pueblo, pero no vaya más lejos. En la modernidad ahora contemporánea, un asunto incluso hasta de industria cultural vamos a llamarlo. Tú vas cerca de, de, de Honduras, en las Guaranas, y a esta, a hoy estaba, bueno, hoy es miércoles, hoy descansan. Mañana tú vas a ver muchísimos carros por ahí, y es procurando unas empanadas que hay por ahí, vaya la publicidad, y más para acá, unas tortas, eso es cultura. ¿Dentro de qué? De la manifestación del folclor culinario. Que la gastronomía es una de las acciones más importantes de la cultura, y casi nadie habla de eso. Entonces... Esa longaniza de Lolano que uno se para a comer. Ese, esa crema donde Melano valga la publicidad también, que ya se ha convertido en una tradición y forma parte de la cultura de San Francisco de Macorís. Claro, los muchachos que van a cantar a los karaoke, lo que van a hacer pintura en un sitio, eso forma parte, pero eso es arte propiamente dicho. Esas otras acciones que yo te estoy hablando forman parte de la cultura de este pueblo. Escuchamos parte del inicio del desarrollo del arte y la cultura en San Francisco de Macorís, es momento de nuestra primera pausa, usted no se despegue de su televisor porque aún hay más de esta transmisión especial en alusión al 243 aniversario de la Fundación de la Ciudad del Jaya.